Biografía de Angélica María. Angélica María Harman Ortiz, Nueva Orleans, Luisiana, 27 de septiembre de 1944. Más conocida como Angélica María, es una cantante y actriz mexicana. Ídolo de la primera época del rock, can roll en México. Antes de adaptar su nombre artístico, se presentaba como Angélica Harman y María Angélica Ortiz. Es considerada un ícono de ese tiempo, considerada como la novia de la juventud y posteriormente la novia de México, formando con Enrique Guzmán, de quien fue novia, César Costa y Alberto Vázquez, los cuatro ídolos de esos años. Pertenece además a la llamada época de oro del cine mexicano. En 1943, Arnold Frederick Harman de origen estadounidense, se casó con Angélica de Jesús Ortiz Sandoval. 1924-1996. Y siendo un músico de la Unión Americana, recorrió con su esposa casi todo el país, pero su lugar de residencia fue la ciudad de Los Ángeles, California, hasta que llegó la noticia del embarazo de su mujer. Desde muy pequeña, Angélica María vivió de cerca los escenarios y la música gracias a la vocación de su papá. Sin embargo, la unión de sus padres concluyó cuando la niña cumplió cinco años al divorciarse. Por ello, Angélica Ortiz regresó a vivir a la Ciudad de México con su hija al lado de sus padres y hermanos. La hermana de su madre, Yolanda Ortiz, que ya tenía un tiempo trabajando en el cine mexicano, llevó a su sobrina a una fiesta en donde encontraron con el productor Gregorio Wallerstein, quien les comentó que estaba buscando un niño para su próxima película. La pequeña Angélica María se levantó el pelo y pidió que se lo cortaran, hecho que causó gracia al productor, quien la invitó a participar en la audición de la película, que finalmente se quedó con el papel en la cinta Pecado. Poco a poco su carrera fue consolidando lo que le dio la oportunidad de participar en las películas Una mujer decente, en donde hace el papel del hijo de Elsa Aguirre y Rafael Valedón. La hija de la otra, Los Amantes, Fierecilla, Sigue mi Corazón y mi Esposa y la otra, película con la que ganó un Ariel cuando solo contaba con 6 años de edad. Además realizó sus primeras su fotonovelas, Rayito de Sol, y siguió trabajando en películas como Dos caras tiene el destino, en donde cantó por primera vez. Continuó en los La Ausente, Secretaria Particular. La cobarde sucedió en Acapulco, y Los Gavilanes, en donde trabajó al lado del la actor y cantante Pedro Infante, quien le aseguró que llegaría a ser una gran actriz. El sueño de grabar su primer disco comenzó cuando trabajaba en la comedia musical Las Fascinadoras, pero no fue hasta que conoció a Armando Manzanero, quien hace una versión al español del tema Eddie Eddie, que se convierte en el primer gran éxito de Angélica. Posteriormente Manzanero la presentó con Guillermo Acosta, que la contrató inmediatamente en el sello Musar. Graba su primer LP, que se lanzó en 1962. Y además de Eddie y Eddie, este disco se volvieron grandes éxitos también. Johnny, el enojón, Tocó a tu puerta, Pésame y Dile Adiós, cuya letra también fue adaptada por Manzanero. Debido a su popularidad, realizó programas musicales y giras, así como películas, al lado de los ídolos juveniles. Cuenta con más de 5 shows, 16 obras de teatro, 23 telenovelas, 60 películas, 64 fotonovelas, más de 550 canciones grabadas en alrededor de 60 álbumes, 210 premios en todo el continente y más de 600 apariciones en televisión.